con el módulo de inversores vamos a ver el inversor monofásico sus configuraciones y formas de onda entonces en la primera lámina tenemos el inversor monofásico de media onda este inversor está compuesto por una rama de semiconductores que trabajan de manera complementaria es decir cuando uno está encendido el otro se encuentra apagado y viceversa por otro lado está compuesto por un divisor capacitivo que permite dividir la fuente BDC en dos fuentes exactamente iguales, BDC medios. Entonces, la operación de este puente se basa en el control de la rama semiconductora. Por ser dos interruptores y cada interruptor presentar dos estados, este inversor tiene justamente dos a la un estados. Dos porque son las posiciones que puede tener el interruptor encendido y apagado, y 1 porque es el número de ramas que compone el puente. Entonces en este caso estamos hablando de 2 a la 1. Y eso corresponde con la palabra lógica necesaria para controlar la conectividad del puente. En este caso si damos 1, es decir SW encendido, tenemos sobre la carga aplicada BDC medios. Si apagamos SW lo que quiere decir que ese W negado está encendido, es decir, el interruptor superior de la rama, sobre la carga aparece menos BDC medio. Entonces, para este puente, yo puedo variar la tensión entre BDC medio y menos BDC medio. Fíjense que no hay ninguna conectividad que me permita obtener el estado cero en este puente, siempre tiene que ser BDC o menos BDC medio. Por tanto, si quiero modular el valor efectivo de la tensión sobre la carga, debo utilizar los dos estados, BDC y menos BDC medios. En este caso tenemos la forma de onda, como dijimos la tensión está acotada entre BDC medios y menos BDC de medios. Tenemos la forma de onda de corriente en rojo y en gris la tensión de la fuente. Pasemos al inversor de onda completa. El inversor de onda completa está conformado por dos ramas. Eso quiere decir que si aplicamos la misma cuenta, tenemos dos estados por cada interruptor, elevado al número de ramas, es decir, 2 a la 2. Eso quiere decir cuatro estados. De esos cuatro estados, como vimos en el tema anterior, donde analizamos este mismo puente, pero con interruptores, no con semiconductores, tenemos que vamos a tener tres estados linealmente independientes, BDC, menos BDC y 0. El estado cero se puede obtener con dos conectividades diferentes. Entonces fíjense, si damos 1 al interruptor de la rama 1 y 0 al interruptor de la rama 2, sobre la carga aparece BDC. Si damos el complemento, es decir, 0 en la rama 1 y 1 en la rama 2, vamos a tener menos BDC. En el caso de que los dos interruptores se encuentren encendidos, es decir, 1 y 1, la tensión vale 0 sobre la carga. Y si el vector de conectividad es el 0, 0, es decir, ambos apagados, los superiores, la tensión sobre la carga igualmente vale 0. Entonces aquí tenemos la forma de onda, la tensión está acotada entre BDC y menos BDC. Recuerden que si quiero modular, debo trocear la forma de onda en cada semiciclo, de igual manera positivo y negativo. En este inversor yo puedo trocear de dos maneras, puedo trocear con el estado cero, ya que el inversor me permite el estado cero, o puedo trocear con el estado contrario, es decir, si estoy en BDC, troceo con menos BDC. Y si estoy en menos BDC, con BDC. La diferencia de estos dos esquemas de troceo son los que vamos a conocer más adelante como modulación unipolar, en el caso que usemos tres estados, o modulación bipolar, en el caso que utilicemos dos estados. Entonces vamos a ver cómo es la forma de onda. Ambos puentes, tanto el de media onda como el de onda completa, tienen exactamente la misma forma de onda. Difieren en la amplitud de la tensión pico de la onda generada. En el caso de media onda, BDC medios. En el caso de la onda completa, BDC. Entonces vamos a estudiar la forma de onda donde B1 va a representar la tensión pico del puente. Entonces si el puente es de media onda, B1 vale BDC medios. En cambio, si el puente es de onda completa, B1 vale BDC. Entonces tenemos las expresiones para el semiciclo positivo, que es la primera que tenemos en la lámina, y para el semiciclo negativo, que es la segunda que tenemos en la lámina. Los valores de mínimo y máximo son, desde el punto de vista del valor absoluto, iguales. Es decir, ambos son en magnitud igual, pero en signo son contrarios puesto que la corriente o la tensión es alterna. Entonces tenemos que máximo y mínimo en valor absoluto, es decir, su amplitud, vale V1 sobre R, 1 menos la exponencial de menos T sobre 2 tau, entre 1 más la exponencial de menos T sobre 2 tau, que es la expresión que tenemos al final de la lámina. La tensión efectiva en este caso, como estamos trabajando sin modulación, es decir, estamos utilizando todo el semiperiodo completo, la tensión efectiva corresponde a B1 directamente, siendo B1, en el caso de media onda, recuerden, BDC medios, y en el caso de onda completa, BDC. Si analizamos la expresión de tensión mediante series de Fourier, tenemos la expresión que aparece en la parte final de la lámina, la cual es únicamente válida para los genes impares, es decir, 1, 5, 7, 9 y así sucesivamente, y vale 4b1 sobre n seno de 2pi sobre el periodo. La corriente la puedo calcular a partir de la serie de Fourier de tensión, simplemente dividiendo entre la impedancia armónica y restándole el ángulo de la fase de la carga para cada armónica específica, que es lo que vemos en la lámina, siendo Zn, en el caso de carga resistiva inductiva, raíz cuadrada de R cuadrado más n omega L al cuadrado, y phi sub n el ángulo de la carga, el arco tangente de n omega L sobre R. La potencia de fundamental está dada por la expresión vemos en la lámina, que es función de la armónica fundamental. Con esto, damos por concluido el tema del inversor monofásico. Hemos visto las dos configuraciones, media onda y onda completa. Hemos visto que los inversores pueden ser controlados mediante palabras lógicas, donde el número de de esa palabra coincide con el número de ramas, del puente inversor. En el caso de media onda solo se requiere un bit. En el caso de monofásico de onda completa requerimos dos bits. Esos dos bits nos dan las conectividades de los interruptores, siendo uno encendido, cero apagado. Como el inversor de media onda tiene dos estados, mientras que el de onda completa tiene tres estados vimos las expresiones de corriente. Con esto vamos por concluido este tema y los invito a ver el inversor trifásico que es el tema que presentaremos a continuación. Gracias por su atención.